Cuando hablamos de cine o de fotografía, uno de los elementos que notamos a simple vista, incluso inconscientemente, es la composición. Esta es la forma en la que encuadramos los objetos que conforman nuestra obra, porque al ser medios totalmente visuales, tanto fotografía como cine tratan sobre lo mismo, lo que está dentro del cuadro y lo que está afuera, lo que mostramos y lo que no. En el tráiler de la segunda temporada de Stranger Things, vemos a Dustin preocupado viendo hacia un punto que desconocemos en el cuadro, esto provoca atención y que hagamos ciertas preguntas, como qué está viendo o por qué está preocupado, seguramente es algo grande, algo tenebroso. Luego en la serie vemos que solo se trata de un autobús escolar. Sin embargo, el uso de la composición aquí es un ejemplo del potencial que tiene la fotografía para causar emociones, ya sea en imagen fija o en video. Pero, ¿cómo se logra esto? Porque no es una casualidad, existen muchas técnicas visuales para crear narrativas, entre lo más básico tenemos los planos y la angulación. Los planos se refieren a la proporción y el espacio que ocupa un sujeto o objeto dentro del cuadro. Sus métricas estéticas definen qué clase de cortes se pueden hacer en el encuadre y el mensaje que se busca transmitir en este. También pueden ser aplicados a objetos o animales. El grandísimo gran plano general es el plano más abierto. En este el protagonismo del paisaje es total. Se utiliza para aportar un contexto general de una escena, como la ubicación geográfica o la hora. El gran plano general, al igual que el anterior, es un plano abierto, sin embargo se utiliza para minimizar un personaje con la grandeza del entorno, aportando de igual modo contexto. En el plano general el personaje cobra más protagonismo, sin embargo sigue siendo una toma abierta que se dedica a lucir el entorno, de modo que minimiza al sujeto. Estos planos abiertos los podemos ver en películas de acción, usualmente crean una sensación de pequeñez para el sujeto, pero dan un aire de grandeza al provocar que uno imagine el espacio de maniobra que se tiene. En el plano entero el personaje abarca la totalidad del cuadro, mostrándonos todos sus rasgos personales, aspecto, ropa y parte del entorno en el que se desenvuelve. Suele utilizarse para presentar personajes visualmente atractivos y causar un interés inmediato. El plano americano, también conocido como plano medio largo o plano vaquero, abarca desde las piernas del sujeto hasta la cabeza. Surgió en el cine western, precisamente para lucir las pistolas de los vaqueros durante los duelos. El plano medio comienza a cerrarse partiendo al personaje a la mitad se utiliza para establecer una conexión más personal al verlo de cerca tanto a él como a su entorno, creando una relación de igualdad entre sujeto y espectador. El plano medio corto se encuadra desde los hombros hasta la cabeza, dejando entrever la personalidad con base a la cercanía. El primer plano elimina cualquier distancia o distracción del entorno, dándonos un acercamiento muy personal al sujeto. Se utiliza para reforzar emociones, sentimientos y establecer lazos de empatía. El primerísimo o primer plano es más cerrado que el anterior, sin embargo se utiliza para crear una atmósfera claustrofóbica y de tensión, resaltando gestos y reacciones. El plano detalle suele utilizarse para dar indicaciones no tan sutiles de un elemento en la trama. Y hace un rasgo personal, un gesto muy pronunciado o una imperfección. También podemos verlo en el cine de animación. El plano cerrado, al igual que el detalle, se utiliza para dar indicaciones directas. Sin embargo, está orientado a los objetos inertes. Es un plano recurrente en el terror y en la acción. Los ángulos tienen más que ver con la posición que se le da a la cámara respecto al sujeto. En el cenital, la cámara se sitúa en la parte superior del personaje a 90 grados del suelo. Da la sensación de ver al personaje desde el cielo. Al contrario, en el ángulo nadir, la cámara se sitúa en la parte inferior a 90 grados, simulando ver al sujeto desde el suelo. En el ángulo picado, la cámara se sitúa a 45 grados del personaje observándolo desde arriba, lo minimiza creando una atmósfera de superioridad ante él. Al contrario, el contrapicado se sitúa desde abajo del personaje, magnificándolo y dando una sensación de inferioridad ante este. Un ejemplo muy claro es la batalla de Gandalf y el Balrog en El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. Se intercalan ambos planos para mostrar a los personajes que pelean y quién tiene las de perder. El frontal es bastante obvio. En este tenemos al personaje de frente, como si se dirigiera a nosotros, como si nos observara. Usualmente se usa para romper la cuarta pared. Okay, The not. Justo así. El tres cuartos nos muestra el sujeto visto a 45 grados, ya sea a la izquierda o a la derecha. Suele utilizarse para establecer diálogos entre dos o más personajes, o para retratos en pintura y fotografía. El perfil se sitúa a 90 grados del personaje. Puede utilizarse para resaltar las facciones y rasgos físicos, o para mostrar un avance o retroceso, un enfrentamiento o una imposición. El ángulo de hombros se utiliza exclusivamente para mostrar el punto de vista de un personaje. Usualmente da una sensación documentalista de la situación que se muestra con cierta inestabilidad. En el ángulo de espalda se resalta la parte trasera del personaje, en su mayoría para minimizar los frente a un escenario adverso, mostrar un suceso que está por venir o una base acelerada. Podemos concluir en que la composición no solo tiene componentes estéticos, no se trata de un elemento que sirva exclusivamente para crear imágenes bonitas, porque si bien ayuda en gran medida a ser visualmente atractiva una obra, también trata de narrativa y expresión. Bien ejecutada puede potenciar la forma en la que se cuenta una historia, ya sea en cine o en fotografía.